Hola bueno, amigos, ¿cómo están? Saludos desde Shanghai, China. Y bueno, el día de hoy les comento un poco acerca de los precios que tenemos aquí en China. Pues, pues antes de comentarles de los precios así tan general que hay aquí en China, pues obviamente cada provincia y cada estado, cada ciudad tiene muy específicamente su grado de precios aquí en lo que es China. Hay ciudades que están catalogadas aquí dentro de la misma China como de las primeras del mundo totalmente desarrolladas como es el caso de Shanghai y otras más, eh, que de hecho ya hay muchas eh, en ese sector. Y hay otras que están pues al borde de la pobreza, entonces decir el precio y cuánto cuesta vivir aquí en China pues es muy general, más o menos tenemos cerca de 25 millones de personas más o menos en esta ciudad, entonces está dividida por lo que es el río, que divide lo que es la, Shanghai, la ciudad de, vieja de Shanghai y la, y la nueva. Lo que es la 9 es donde está toda esta zona de, de Pearl Tower y está el Shanghai eh, Financial eh, Tower y, bueno, toda esta zona que la quisieron hacer como que muy financiera. De hecho, hay muchísimos trabajos ahí en ese sector de negocios y tal, a todo lo que es esa zona de ahí de, del centro de Shanghai, en el Financial Center District. Y entonces los precios en un lado como en el otro, pues, varían muchísimo. Norte, sur, este, oeste. En donde yo estoy, por ejemplo, que es como una hora el centro de Shanghai, estamos aquí al sur que se llama Feng Shian. aquí en Feng Shian, de hecho hay playa eh, muchas personas saben que hay playa aquí en Shanghai pero sí, aquí estamos en la playa no hay muchas cosas que hacer, de hecho en verano se pone un poquito mejor, hay como que más eh, traen juegos mecánicos hay caballos en la playa eh, traen como tipo karaoke, cabinitas así que es para una persona o dos sí, se pone muy eh, pues como que con ambiente de fiesta pero ese tipo de gente que viene es generalmente la gente que tiene como su segunda casa en esta zona que es de la playa entonces muchos que viven ahí en, en el centro de Shanghai y que tienen o están muy bien establecidos en cuanto a trabajo, salarios y tal pues empiezan a hacer o, in, o a invertir en una segunda casa de departamento en esta zona que es al sur de Shanghai entonces estas zonas de acá son como que muy calmadas, amplias y los precios mucho más bajos también que en el centro. El único problema es que el transporte pues no nos llega tan justo, justo aquí, entonces hay que tomar un autobús bueno, son unos 20 minutos para acercarnos al, a la estación de metro más cercana, que es a la vez la más lejana desde el centro de Shanghai. Entonces, una vez estando en esa estación, eh, pues tomas el, el metro hasta arriba y son como 50 minutos más o menos para acercarte a lo que es el centro de la ciudad. Tomas el autobús de aquí por dos yuanes y de ahí el software te cobrará otros 4 o 5 yuanes hasta el centro de Shanghai entonces pues las rentas por ejemplo aquí en comparación de Feng Shian con el centro de Shanghai son súper diferentes por ejemplo um, para que se una idea el, una, un departamento no sé de unos 80, 90 metros cuadrados eh, lo puedes encontrar aquí en esta zona de Feng Shian, tal vez por unos... Con do, bueno con dos recámaras, una cocina eh, comedor, baño y así tal vez puedes encontrar la renta por unos 3 mil yuanes más o menos eh, y bueno, ya tú tendrás que pagar todos los servicios extras y tal pero este mismo departamento en el centro de Shanghai tal vez, qué serían, 3, 15, tal vez hasta 5 o 6 veces más o algo así, o sea pagas más, casi mucho más del doble, como dos veces más por menos de la mitad del espacio que, que tendrías aquí en Fengxian entonces, o oh bueno, en otras zonas, entonces pues hay muchas personas que optan por diferentes opciones, o sea, eh, prefieren vivir pues alejados de la zona, del centro de la ciudad y mientras estén en un, en un metro, pues con que estés ahí eh, en el transporte, pues ya no hay problema, te subes al metro y tal, eh, pero pues también tienes el rollo de que estás en las horas pico y mucha gente te transborda y tal, entonces sí se arma de repente el caos. Hay aquí, bueno, tiene ventajas y desventajas y hay mucha gente que está como que indecisa si prefieren vivir más al centro y pagar más o ahorrar más y estar un poquito más alejados mientras estén tomando el metro. Eso es más o menos en cuanto a los precios de renta. Ahora, precios de, de comida y tal, aquí... Hay muchas zonas muy, muy locales, o sea, ni siquiera tienen el menú en inglés ni nada, todo está en chino y con suerte tendrás fotografías que puedas señalar si es que no sabes chino, ¿no? Eh, pero bueno, ¿qué es así? Arroz, eh, noodles, videos, eh, vegetales y pollo y este tipo de cosas. Si las hay, los precios pues están muy, muy baratos, los puedes encontrar en estas zonas tal vez desde unos 20 yuanes más o menos, 30 por ahí. Y bueno, también puedes encontrar cosas más pequeñas. A veces tienen ese tipo de, como de bolsita que venden en los, para los desayunos. Y he visto que muchas personas van así en la prisa de la mañana para tomar el autobús o el metro y compran esa bolsita que tiene adentro como dos pancitos, que es el voucher. Y esos pancitos, que es como el desayuno a veces, y no se les saldrá tal vez en unos menos de 10 yuanes. Entonces, pues muy barato si vives como que a lo local y te ajustas a eso. Sin embargo, si te vas a Shanghai, en el momento que quieras pedir, no sé, alguna buena hamburguesa o un buen steak, no sé, de Australia, de Nueva Zelanda, o que los importan de allá, un buen vino y tal, si los encuentras en Shanghai, sí hay, pero están muy, muy, muy caros. Entonces, pues a veces como que tienes ese tipo de decisiones de que, bueno, pues si vale la pena o no, de repente, ¿no? También, no sé, otra cosa es el alojamiento. Eh, últimamente se ha visto mucho que muchas personas comen aquí en Shanghai, se esperan ya en el, en el Airbnb directamente no se puede encontrar hoteles desde tal vez en el centro de Shanghai desde 200 yuanes más o menos 250 y hasta bueno hasta arriba ¿no? porque pues encuentras hoteles como Shangri-La, Kempinski, Four Seasons eh, y todos esos ¿no? entonces Bulgari, Armani también hay bueno todos esos hoteles que hay aquí entonces pues más o menos eso para que sea una idea en cuanto a los precios, o sea, dependiendo mucho de tu, pues de tu, de tu estilo de vida y cómo te la quieras pasar, porque si te ajustas al lo local, pues sí puede estar bastante barato, pero en el momento que quieras eh, tomar o probar cosas que extrañas en tu casa o así, sí la puedes encontrar, pero muy caro. De hecho, en algunos malls de aquí encuentras hasta salsas específicas, no sé, de la India, de México, de Sudamérica, en algunos países he visto entonces sí hay cosas pero pues hay como que rebuscarlas y si las encuentras están súper caras. Entonces pues hay más o menos que elegir y ver qué es lo que se acopla más a nuestro presupuesto. A veces Airbnb por lo que he visto eh, pues ha subido bastante en el centro de Shanghai. De hecho aquí en, en el sur donde estamos en Feng esas villas que son como la segunda casa de los, algunos ricos de Shanghai que vienen aquí a comprarlas, esas mismas villas a veces las he visto en Airbnb, pero esas villas en Airbnb entran en otra categoría que ya son como de lujo. Entonces, en esta zona de Feng Shain es un poquito medio, medio complicado y medio confuso porque hay zonas muy grandes y baratas, pero de repente te encuentras esta villa y también hay como resorts o hoteles que le llaman con campos de golf y tal. Entonces... Está así como muy, eh, todo muy mixto. Y bueno, pues más o menos es el rollo aquí que tenemos en Shanghai. Pues nada, mándenme sus preguntas, comentarios y, y los estoy escuchando y escribiendo de regreso a la próxima. Bueno, pues saludos, que esté muy bien y saludos desde aquí.